Pero señores, no había acción de ese gobierno que no fuera en función de buscarse un dinero en todo. Por eso reciben tanta fortuna, tanta riqueza, porque era una mafia organizada, inquistada en el Estado. Y este pueblo tiene que estar vigilante, vigilante para que no le pase lo mismo con muchos funcionarios de este gobierno, que puedan estar en lo mismo. Haciendo sus planes de hacer el negocio. Porque. Muchos de la gente que invierten en política. Que invierten millones. No creas tú que por patriotismo. Y por amor al arte. Lo invierten porque mañana quieren a través del Estado. Eh, eh, sacar 10 veces lo que invirtieron. Si invierten 2 millones. Sacar 20 millones. Entonces. Este país tiene que estar alerta. Este pueblo tiene que estar alerta. Y. Oye, eso, eso, eso. la historia tendrá que contarse, porque es un caso, es un caso que no tiene parangón en la historia. Una mafia inquitada. Buena tarde. Buena. bueno, buenas tardes. Buena. Buenas tardes, te habla, te habla Oscar de Samara. Adelante, Oscar. lo que pasa con el pueblo dominicano? El pueblo dominicano es masoquista Todo lo echan a los tres días. Nadie dice nada de, de, de, de, de, de todos hecho delincuente, ni nadie dice nada, ni nada. Todo se ha olvidado, nadie hace reclamación, ni nada. Entonces, no, así no, ni nada. así es, hermano. No justicia. Gracias. Y sí. Vamos a luchar por eso, para que se haga justicia. Porque no puede ser, señores. No puede ser. Y, y entonces esos delincuentes. Y esos partidos que... Porque este es un pueblo... Por ejemplo, si este gobierno va y fracasa... Y lo hace malo... Esa gente está contando con volver al poder... Que sería... Sería el desastino más grande que cometiera este pueblo... Viendo lo que se sí ha visto... Que porque este gobierno fracase... Tenga que volver y a Danilo Medina y ese grupo de salteadores... Que ya usted lo ha visto... Que ya usted lo ha visto lo que ha, lo que ha sido esa vaina y que aquí no se conoce la totalidad de la diablura que esa gente han hecho. todo lo que este procurador, Jan Aylán, eso por órdenes de Danilo, ese tipo mató a ese hombre, ese abogado y lo protegieron, no lo pidieron en tradición ahora porque Miriam Germán se propuso traerlo y lo trajeron. Porque a esa gente no le importaba nada. que es un grupo de delincuentes, señores. Entonces este pueblo tiene... Pero, ¿y qué vicioso es vicioso este? Salimos de uno para volver a otro malo. Y nos metemos en un malo y salimos para volver a otro malo. No va a haber una reacción de este pueblo por algo nuevo verdaderamente. Por algo que... que... O sea, tenemos que caer en Leonel, en Danilo, en, en la misma vaina. Estamos condenados a eso. Viendo lo que se está viendo, cada día sale a relucir algo nuevo de la diablura que esa gente hicieron. Buena tarde. Buenas. Buenas Bu Bu Buena tardes, Omar. A Ahora se me juntaron dos llamadas aquí. Buenas. Sí. sí. El Pacheco, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Un placer. Sí, mira, es. No es en el orden que tú estás tratando. Es una denuncia y el área magistral me permite. Adelante. Sí, mira, a todo el Magisterio Nacional, nosotros debemos ponerlo en sintonía con relación a la trampa de acuerdo que está firmando Xiomara Guante con el gobierno. Xiomara Guante y su fuerza del PRM, que ya representa dentro del Magisterio, en el 2017 se opuso a un acuerdo de 21 puntos porque no era de el ellos que estaban dirigiendo, que firmó Eduardo Hidalgo, que era dirigente del PNB que dirigía la ADP. Sin embargo, en esos 21 de Eduardo se consiguieron 6 aumentos salariales. Y Sionvara, desde el 2018, no ha conseguido un peso para un maestro y está haciendo un acuerdo. Hoy no hay que perder. Sí. Todo para después que pasen las elecciones de la ADP. Todo. Es decir, aumento salarial, pero no se dice el monto en el porcentaje. Igualación de tarjeta que ya estaba aprobado, el 17. Y ahí anteriormente se dio un incentivo que era que el maestro que trabajaba en los sitios muy lejanos le pagaba un 8% de transporte. Sí. Ahora ellos están planteando que le van a pagar 200 pesos por día laborable, pero distrito que lo vayan a pagar y ya lo no van a parar, de ninguna manera, eso es un engaño. hay manera no. que los maestros deben establecer diferencia entre tanto que cuestionaba esta que está, que cuestionaba la de los años, sin embargo, aún siendo el gobierno, trabajó con los maestros y los resultados están ahí. De manera que los maestros no se dejen embaucar porque dicho fue no, que para después de las elecciones de la ADP pero bien sea, que yo estás esperando que el maestro me favorezca nuevamente. Para y y déjame preguntarte, Pacheco. Y Sito Gavín, ¿qué pinta? De, me dice que va a aspirar a la presidencia bueno, nacional. Bueno, eh, no creo que tenga la fuerza. No tiene la fuerza política que la apoya. Porque sabes que el ADP son, son fuerzas políticas. La corriente son fuerzas políticas del frente magisterial. De manera que eso es un asunto porque yo no soy de esa fuerza. ¿Me Yo todavía, aunque no soy en el apoyo a Eduardo Hidalgo, porque hizo su trabajo y sus resultados están ahí. Gracias, Marcos. Bueno, gracias, Pacheco, a ti por esta intervención. Bueno, ya eh, eh, eh, los maestros que comiencen a evaluar cada, cada situación y cada propuesta. Mire, señores, yo ayer quedé... Eh, hay una llamada, ¿buena? Sí, adelante. No, no, sí, no, me espera un ratito? Sí, bueno, no, sí. hermano. Buena. Buenas hermano. Buenas noches. Se, eh, se han metido eh, dos llamadas, Dios mío. Ad eh, adelante. Yo yo Buenas no, también, sí. hermano, ¿está bien? ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí, adelante. Oh, Óyeme, señora más. Eh, Este no es un programa de deporte. Pero yo le voy a decir algo a usted. Lo que hicieron con los villanos fue una reacción de la más grande. El lado más grande que hicieron con este fuego fue esto. Oye, completamente vendido este último juego y todos los juegos. Ah, pero ahora viene usted con eso a esta altura de juego. Bueno, señores, miren, señores, entonces yo ayer, que, ahí está, va, vamos a darle paso a la llamada, ¿buena? Sí, eh, sí buenas noches, señor Omar. Sí, adelante. Eh, eh, hermano, hacerle una pregunta a las autoridades de, de la Procuraduría. ¿Cuándo será sometido ya por todos esos, esos actos? de corrupción que cometió que cometió en la pasada gestión porque ya hay más que prueba ya no hay nada, nada que averiguar bueno eh, vamos a esperar que eso suceda deme unos minutos para yo entonces este establecer una promesa y un compromiso que hice en el día de ayer y ponerle algo que vas a confirmar lo que yo he dicho ya en otras ocasiones eh, yo dije la actitud y el disgusto que hay en muchos dirigentes, cuadros y militantes del PRM Que si eso se agrega, ese disgusto de esas bases del PRM A situaciones que se están dando, por ejemplo hoy dice que el PAN va a aumentar un 40% El PAN que es una de las cuestiones básicas de la alimentación del pueblo dominicano Imagínense usted que aumente un 40% y hemos visto que otros productos comestibles, igual que el gas, igual que la gasolina y otro, otra, otra, o, otras prioridades que son parte del mantenimiento de la gente y del movimiento de la gente, que han ido aumentando de manera proporcionada. Si usted eh, le agrega eso a un disgusto del partido que se supone que está supuesto en una situación de reacción que se pueda producir porque la oposición va a jugar su papel. La oposición, y usted no puede criticar que la oposición cada situación la aproveche, porque ese es el rol de la oposición. Que no No lo han hecho, por eso te estoy diciendo cuando venga eso. Si usted a sus masas que debe de ser su base de sustentación, ¿usted le ha dado la espalda o lo ha maltratado? ¿Qué usted cree que va a suceder cuando hayan conflictos sociales, cuando hayan este, luchas por una serie de reivindicaciones o que re reaparezca Marcha Verde?